Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, eh, quiero comentar con cierta profundidad este tema, que me imagino que lo habrán escuchado. Este es el comentario original, es un comentario del director del programa de alimentos de la ONU, donde dice específicamente que si Elon Musk donara el 2% de su riqueza, podrían eh, resolver el problema de la hambruna. En ese momento, el 2% de la riqueza de Elon Musk era más o menos 6 mil millones de dólares. Eso es lo que en Estados Unidos le llaman billions, eh, normalmente en español se le llama millardos. Pero entonces, básicamente lo que él estaba diciendo es, con 6 mil millones de dólares eh, resolvemos el problema de la hambruna en el mundo. La respuesta de Elon Musk eh, en un tweet fue, si me explican con detalle en este mismo eh, tweet, con mucho gusto doy el dinero, pero tiene que ser un proyecto bastante específico eh, y estoy dispuesto a donar el dinero. Bueno, ahí habrán visto, hace un par de días cambió su nombre en Twitter, ahora le puso Ilona, ¿verdad? es un tema con el líder chechenio que están teniendo como un intercambio de tweets. Pero entonces básicamente lo que dice es, si ¿sí los daría, si hay un proyecto factible, claro y concreto. Más o menos para, para tener una dimensión, eh, la riqueza de Elon Musk, esto es al día de hoy, es alrededor de 220 mil millones de dólares. El PIB en Guatemala es más o menos 77, 78 mil millones de dólares. Y esto ha bajado, ¿verdad? esto ha bajado, eh, llegó a niveles de 300 mil millones de dólares, por eso les decía que el 2% en el momento de este reto, de este comentario, era más o menos 6 mil millones, ahora estaría más o menos hablando de 4 mil millones. ¿Qué es lo que tiene Elon Musk? Varias inversiones, partic particularmente Tesla, tiene el 23% de las acciones de Tesla, también tiene eh, participación en SpaceX, que más o menos lo evalúan en 74 mil millones de dólares, eh, y tiene diferentes cosas, Boring Company también es muy importante, eh, ahorita les voy a dar un perfil un poco más específico del portafolio de Elon Musk y más o menos la riqueza. Esto es el ranking al día de hoy. Esto es eh, realizado por Bloomberg. Pueden ver que Elon Musk es el número uno. Esto se mueve frecuentemente en función de los precios en el mercado de las empresas de donde son accionistas. Eh, Jeff Bezos es el segundo. Eh, Bernal Arnault el tercero. El de Louis Vuitton. Ahí pueden ver todo el ranking. Pero efectivamente no ha sido solo Elon Musk y yo creo que aquí normalmente este tipo de comentarios es común para las personas que están en este listado de por qué no toman parte de su dinero y ayudan a resolver problemas serios que hay en el mundo. Esta es más o menos la distribución, eh, no sé si alcanzan a ver ahí, pero la distribución de los 200 mil millones de dólares de Elon Musk, principalmente Tesla, 138 mil millones, más 43 mil millones. O sea, tiene acciones de Tesla y tiene opciones para comprar acciones de Tesla. Esas dos sumadas están hablando más o menos de 180 mil millones de dólares. Eh, la segunda, tal vez fuerte, es Boring Company. Boring Company, no sé si la han escuchado, bueno, en el fondo, los proyectos de Elon Musk, lo que buscan, según él, es desarrollar la tecnología necesaria para llevar el hombre al espacio, a vivir al espacio, particularmente Marte. Él cree que Marte puede ser un tema. Desde hace varios años, él dice que la humanidad puede estar cerca determinar, ya sea por una tercera guerra mundial o por el tema de inteligencia artificial. Él ha sido muy crítico en el tema de inteligencia artificial y él cree que su misión es llevar al hombre afuera de la tierra para preservar la raza humana, o sea que si nos quedamos en este mundo nos vamos a extinguir. Y todos sus proyectos en general están enfocados en esa meta. Si ustedes ven la parte de Tesla, no solo son vehículos eléctricos, también son paneles solares él parte de sus proyectos es tener una casa que pueda estar desconectada de la red, lo que le llaman off the grid, que pueda tener energía a través de celdas solares, que pueda tener baterías, que es otro de los negocios fuertes de Tesla, que pueda estar conectada a internet de forma satelital, eso es Starlink, que lo han escuchado. Starlink salió mucho en las noticias hace unas semanas porque Elon Musk lo que dijo es voy a brindar eh, internet satelital a Ucrania para que puedan estar conectados y puedan estar pendientes de qué es lo que está sucediendo. Entonces, mandó equipo especial de Starlink y obviamente es un internet satelital. Entonces, él está enfocado particularmente en ese tipo de proyectos. Boring Company, tal vez no es la más famosa. Boring Company es un proyecto donde son túneles, donde los vehículos pueden ir a través de túneles a alta velocidad para evitar el tema del tráfico. Boring Company también fue famosa porque parte del dinero que él consiguió para esta empresa, cuando necesitaba dinero, fue vendiendo un lanzallamas, y si han visto las fotos de ayer y hoy, eh, son fotos de él con lanzallamas, ha hecho un photoshop, todo este tema que tiene con el líder de Chechenia, que le está diciendo a Putin que lo reta un duelo, eh, y ahí pueden ir viendo los tweets, y por eso el cambio de nombre en el, en el Twitter. Este es el comportamiento del precio de Tesla. Tesla, una empresa, más o menos, esto varía cada día, de 850 mil millones de dólares, eh, el precio por acción ha caído en los últimos meses y esto es lo que ha hecho que aún así Elon Musk sigue siendo el número uno, como les digo cambia incluso en cada semana, puede cambiar varias veces, pero esto ha hecho que baje de casi 300 mil millones a 200 mil millones. Yo quisiera cubrir estas preguntas que creo que en el fondo son las que uno debiese hacerse al ver este tipo de comentarios que son recurrentes, no solo para, para Elon Musk, el primer, la primera pregunta, y voy a tratar de abordar todas estas, es si realmente estos 6 mil millones de dólares que eran en su momento tendrían un impacto significativo, o sea, si realmente pueden cambiar algo. La segunda pregunta, que tal vez no es tan intuitiva, es asumiendo que hay un impacto, si el impacto es bueno o es malo. Uno podría decir, bueno, tal vez el impacto es pequeño, pero no entiendo cómo podría ser un impacto negativo. Voy a cubrir también ese tema. La tercera pregunta, que para ustedes no es ajena, es ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué se podría hacer con esos 6 mil millones de dólares en general? Y por otro lado, no hay que perder vista que son 6 mil millones de dólares de él. Él decidirá qué hacer con esto, pero también él enfrenta un tema de costo de oportunidad. Y la última pregunta es, si realmente esta organización podría resolver... Este problema, que es uno de los problemas más grandes del mundo, con 6 mil millones de dólares. Y voy a empezar por esa última pregunta. Si ustedes ven los donativos que recibe esta organización, en el 2020 recibieron 8.400 millones de dólares. O sea, más que los 6 mil millones de dólares. Y no resolvieron el problema. Entonces, este es tal vez un primer dato para decir, ya han tenido esa cantidad de dinero, y no solo a través del tiempo, sino en un solo año, y no han resuelto el problema. Eh, pero por otro lado, esta es la página de la, de la entidad, por otro lado es interesante que creo que aquí surge una pregunta, es cuál es el origen de los fondos, por ejemplo, estos 8 mil millones de dólares que recibieron en el 2020. Y esto lo dicen ellos en su página, hay varias fuentes, pero principalmente son fondos de gobierno. Y en este caso voy a resaltar que el fondeo actual de esta organización son donaciones no voluntarias, eso parece una contradicción porque si no es voluntaria no es una donación, pero es dinero que es otorgado por gobiernos para esta organización y que el, la fuente de esos fondos es a través de impuestos. Entonces, hoy por hoy tiene una fuente coercitiva, si le quieren llamar así, de fondos, donde las personas seguramente no están al tanto de que dentro de todo su esquema de impuestos se está yendo esta cantidad de esta organización, y tampoco son capaces de cuestionar, como lo podría hacer un accionista, por ejemplo, en una empresa, si son eficientes manejando este dinero. Entonces, tal vez este es un primer dato. No estoy diciendo que el problema no sea importante. Es probablemente uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, el tema de hambruna. Lo que estoy tratando de ver es si la solución es, por ejemplo, presionar a alguien como Elon Musk para que dé el dinero. Y que ahí yo no tengo ningún problema porque cada quien decide como quiera. Pero también algunos han sugerido que hay que quitarles parte de ese dinero para resolver este tipo de problemas que son muy fuertes y muy importantes. Entonces, este es un buen primer dato. O sea, esta misma organización que dice que con 6 mil millones de dólares lo resuelve, con 8 mil millones de dólares en el 2020 y cada año recibe un monto similar, no lo resolvió. Y con fondos que fueron obtenidos no de una manera voluntaria. Entonces, yo creo que también aquí en el fondo hay que cuestionar a la organización en sí, o sea, la capacidad que tiene de resolver el problema, y tal vez tampoco quiero emitir un juicio de valor si la organización es ineficiente o no, tal vez no es la forma de resolver el problema, tal vez otra organización más o menos con el mismo formato, con el mismo tipo de proyectos, tampoco resolvería el problema. Y aquí también voy a resaltar esa palabra de libremente, o sea, voy a ver varios escenarios. Digamos, si él decide libremente donarlo, eh, la pregunta es si podría ayudar a resolver el problema o no, o si podría hacerlo de otra manera, que ha habido varios eh, multimillonarios que dicen, yo voy a tratar de resolver este problema, reconozco que es un problema serio, pero voy a tratar de enfocarlo como un emprendedor trata de enfocar este problema, o sea, ha habido diferentes esfuerzos, no es un problema sencillo. Son temas, obviamente, económicos, son temas culturales, también en patrones de consumo de alimentos en diferentes culturas, diferentes personas, y esto es lo que les decía, que tal vez aquí surgen unas preguntas, de si no deberían primero preguntarse los gobiernos que donan con el dinero de otros, que eso sí también es importante resaltar, si realmente esta organización está resolviendo el problema. Porque lo que está pidiendo es dinero precisamente para resolver ese problema, pero aparentemente no lo está resolviendo. Y la segunda pregunta sería si alguien a nivel personal, de forma libre, donando su dinero, eh, no sería mejor hacerlo directamente. Porque puede haber alguien que diga, yo ya leí lo que hace esta organización, Creo que dentro de todo tienen un buen enfoque, entonces cada quien libremente podría donar. Ellos en su página también de hecho ponen que hay donativos de personas individuales. Entonces la pregunta es, de todas maneras puede haber un canal donde alguien diga, sí, entiendo, el problema es complicado, no han resuelto mayor cosa, o siguen haciendo algunos intentos y yo quiero apoyar esos intentos. Aquí hay una distinción muy fuerte, que alguien diga yo lo quiero hacer, versus que otra vez, de forma coercitiva, impuestos simplemente todos esos gobiernos digan, bueno, hay que ayudar a esta organización y que por otro lado parece que no está, no está logrando resolver el problema. Y este también va a ser la pregunta, tal vez hay un tema del origen de los fondos y cómo fueron conseguidos los fondos, pero la pregunta tal vez más profunda aquí es si esta es la forma correcta de resolver el problema, porque vean que podría haber, y no quiero decir que está bien, podría haber una forma fondeándose con, de una forma coercitiva a través de impuestos, pero que resuelvan el problema. Entonces alguien podría decir, bueno, ahí hay un problema ético del sistema de fondeo, pero se está resolviendo el problema. Yo creo que aquí tienen los dos problemas, o sea, hay una, un cuestionamiento ético del origen de los fondos, pero por otro lado tampoco se está resolviendo el problema. No sé si vieron esta, esta noticia, o sea, aparentemente, y esto todavía no se ha esclarecido, hay un donativo de Elon Musk, de casi 6 mil millones de dólares el año pasado. Eh, no se sabe realmente a dónde fue este donativo, pero sí, de acuerdo a la SEC, SEC es el ente regulador en Estados Unidos que de alguna manera monitorea las empresas listadas en bolsa. Entonces sí hay una transacción listada donde hay un donativo de cerca de 6 mil millones de dólares. Eh, la ONU dice que ellos no han recibido esto, o sea que aparentemente no fue para ellos o al menos no en ese momento, pero sí hay un donativo. Y entonces algunos lo que están diciendo es, bueno, tal vez la presión funcionó y donó, pero no se sabe a dónde donó eh, y todavía habrá que ver cuál fue la donación. Otra vez, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero. Y aquí tal vez es interesante porque esto es un intercambio después del tweet con ejecutivos de la organización, esta de, de temas de alimentos, donde después le aclaran que realmente no es solucionar el problema, o sea, que no se podría resolver, sino que lo que estarían buscando de alguna forma es evitar casos extremos y también que esto podría servir para tener cierto nivel de estabilidad política y social en diferentes países. O sea, después lo que dijeron es, bueno, no lo vamos a resolver, pero es importante y podemos hacer cosas que sean importantes en casos extremos, y también esto es bueno para mantener más o menos tranquilidad en el orden mundial. Y le dieron una propuesta, le dieron una propuesta en el mismo tweet y tal vez voy a enfocarme en esta parte de aquí, o sea, decir, bueno, ¿cuál ha sido el enfoque de esta organización, sin entrar tanto a detalle, más una visión económica financiera de lo que han hecho?, y ellos mismos tienen varias publicaciones, esta es una de ellas donde se plantean, bueno, ¿cuál es el costo de una porción de alimento? Tienen un índice que hacen un costo comparativo de cuánto sería lo que le cuesta a alguien, por ejemplo, en Nueva York, relativo a sus ingresos, comprar una porción de comida en diferentes países. Eh, tienen esta página donde tratan de cuantificar el problema y tratan de mostrar cuáles son los países más vulnerables y cómo están trabajando ellos en este tema. Este es el reporte del 2018, pero también si ustedes entran a la página, esto es en tiempo, bueno, no tiempo real, pero lo tienen actualizado, esto es el día de hoy, donde aquí lo que ellos dicen es que más o menos son .87, o sea, esto ahorita lo voy a, a transformar en millones, pero 870 millones de personas que tienen este problema, y tienen por ejemplo el mapa distribuido por país, este es el caso de Guatemala, eh, un índice de desnutrición crónica cercano al 50%, uno de los países con desnutrición crónica más grande del mundo, probablemente uno de los problemas más grandes de Guatemala. O sea, otra vez, este es uno de los problemas serios que existe y no es que se esté negando el problema, sino que simplemente el punto es cómo se podría solucionar y cómo se podría conseguir los fondos para ese tipo de soluciones. Este es el mismo mapa de ellos y yo aquí voy a resaltar dos cosas de la misma página de ellos. Digamos, en este caso, ellos cuantifican más o menos a 25 centavos de dólar por día el tema de alimentación. Por otro lado, como les decía aquí, son 0.87, estos son miles de millones, la B es de billions en Estados Unidos, billones, pero son 0.87 mil millones, o sea, en este caso serían 870 millones de personas. Entonces, si ustedes empiezan a hacer algunos números rápidos, lo que dirían es 870 millones de personas son los que tienen este problema y se podría resolver con 25 centavos al día, ¿verdad? por ración. Y aquí, otra vez, para dimensionar este comentario del 2%. Entonces, si son 870 millones de personas, estos solo son números rápidos, lo que se necesitaría son 317 mil millones de porciones al año. Eso sería para resolver el problema completo. Y a 25 centavos por porción, la pregunta es, ¿qué tan lejos llegarían con los 6 mil millones? Con los 6 mil millones, podrían comprar 24 mil millones de porciones, son 25 centavos por porción. Y eso alcanzaría para cubrir, para toda esta población que tiene el problema, 0.76 años. Son 28 días, básicamente. Y esto asumiendo que todo el dinero llega directamente al alimento, o sea, que no hay gastos en toda la logística y toda la parte administrativa que pueda tener esta organización, que obviamente los tiene. O sea, esto resolvería 27 días. Y 27 días después, o sea, otra vez asumiendo que no hay ningún gasto ni de administración del dinero, ni de diferentes cosas y todas las instancias que puedan tener, como le quieran llamar, la burocracia o los procesos típicos de una empresa, eh, no llegarían los 25 centavos. Entonces, asumiendo el mejor escenario, que no, no va a suceder, serían 27, 28 días, y después volverían a tener el mismo problema. Eh, aquí, este es el reporte de ellos del 2020, donde en el 2020 dicen que ayudaron a 115.5 millones de personas, no está claro qué significa eso, o sea, no está claro si una persona recibió los 365 días del año estos eh, alimentos, o si una persona lo recibió un día, si está contado entre los 115 millones. Eh, 84 países, diferentes cosas. O sea, ellos sí tienen reportes. Y otra vez, aquí tal vez el punto no es cuestionar, porque a veces es muy fácil desde afuera decir, bueno, este es un problema que se podría resolver de una manera sencilla, no es así. Eh, o sea, no estoy tratando de cuestionar los procesos de esta empresa, no lo sé. No sé si es... Tal vez la organización no es una empresa más eficiente que pueda existir para este tema. Lo que estoy viendo otra vez es o el origen de los fondos y si realmente están resolviendo el problema. ¿Cuántas porciones recibieron? No está claro, no, no lo mencionan. Eh, ahora, esto, los 115 millones que atendieron a estas personas, sería el 13% de las personas que ellos cuantifican que necesitan este tipo de ayuda. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todavía no está llegando al 100% y probablemente eso es parte del argumento de ellos de que necesitan más fondos y que necesitan conseguir más recursos para poder alcanzar a más personas. Pero si hubieran destinado todo el ingreso del 2020 a estas personas, otra vez, esto es un escenario, ese es el máximo posible sin cero costos de administración, serían 73.35 dólares por persona, y que estos serían 293 días en el mejor escenario que no es ese el escenario seguramente o sea podrían haber cubierto para el 13% de las personas cerca de un año o sea todavía no lo están cubriendo y otra vez con un presupuesto de 8.400 millones y estaban diciendo que con 6.000 lo solucionan entonces parece que el enfoque este que están usando no está resolviendo el problema y no es el único enfoque son varias entidades tal vez esta entidad cometió la imprudencia de dar esa información, y probablemente, tal vez si ustedes siguen Elon Musk en redes sociales, cometieron la imprudencia que fuera con Elon Musk, porque él goza de este tipo de comentarios y le gusta mofarse de este tipo de comentarios, pero por otro lado, él ha dicho, bueno, si me hubieran dado un plan sensato, hubiera dado el dinero, y aparentemente el dinero no sabe a dónde, algunos dicen que simplemente para bajar un poco los 11 mil millones de pago de impuestos que tenía que hacer en diciembre del año pasado, eh, no se sabe, ¿verdad?, pero... Aquí el tema es, parece que este enfoque no está funcionando y la pregunta también sería si lo resuelven al menos en parte, porque alguien diría, bueno, este 13% es un buen inicio, tal vez no vamos a resolver el 100%, pero un 13% es un buen número. Y la tercera pregunta, tal vez es la más importante, creo yo, ¿qué alternativas tenemos? ¿De qué otra forma se puede resolver este problema? Estos mapas, ustedes los habrán visto recurrentemente, son mapas interesantes que muestran el mundo de noche, y el número de luces, o bueno, ni siquiera se pueden contar, pero digamos, la iluminación de alguna manera da una idea del desarrollo económico. Entonces, aquí tienen el mundo de noche y estos son de los contrastes que este tipo de mapas hacen. Por ejemplo, esto es Corea del Sur, Corea del Norte, de noche. Eh, otro mapa, este es mucho más antiguo, y aquí les cuento una historia. Yo estoy en la parte de Escuela de Negocios, como les comentaban soy decano de Escuela de Negocios, y hace muchos años decidimos por todo el tema de importación y lo complicado que era importar libros, empezar a utilizar Kindles. Y esto sería hace, no sé, unos 10, 11 años. Cuando íbamos a comprar los primeros Kindles, recuerdo que Amazon decía, antes de venderle estos dispositivos, le recomiendo que verifique si tiene cobertura 3G en su país, porque si no tiene cobertura 3G, de nada le sirve comprar el dispositivo con cobertura 3G, porque tenían uno que solo era Wi-Fi y otro con cobertura 3G. Y ese era el primer Kindle con cobertura 3G, satelital, de alguna manera. O sea, lo que ellos decían es, aquí podemos tener un tipo como de cobertura ampliada, lo que sería hoy el equivalente a satelital, en ese entonces no, no era satelital. Y yo recuerdo que consulté el mapa de Amazon, estas son las imágenes de Amazon, y me impactaron tanto que tomé fotos. Digamos, esta es la cobertura 3G, en ese momento en Estados Unidos, no alcanzo a leer el año, porque como les digo, son unos 10 años, entonces, Estados Unidos tenía varias regiones, sobre todo las ciudades más importantes, con una amplia cobertura 3G. Si siguen bajando en el mapa, esto es lo que más me sorprendió. Observen que Guatemala es primer mundo, en ese momento, cobertura 3G. Entonces, de hecho, cuando ellos mandan este enlace, yo les contesto y les digo, sí, ya verificamos y parece que tenemos muy buena cobertura 3G. Y después ellos decían, bueno, creemos que tal vez no, revise bien el mapa. Después ellos revisan el mapa y dicen, es impresionante no esperaban esto de un país como Guatemala, sobre todo si ustedes siguen viendo en el mapa hacia abajo, esto debería haber sido tipo Guatemala, más o menos. Ustedes ven aquí, digamos, algunos centros fuertes, digamos Santiago de Chile, algunos lugares así, pero Guatemala tal vez uno hubiera esperado, y no quiero ser respectivo en un momento, pero probablemente algo así, o sea, una cobertura 3G similar a África. Si ustedes ven Europa, Guatemala, la cobertura de 3G era muy similar a Europa en ese momento cuando todavía muchos países en desarrollo y muchos países emergentes, que todavía es mucho más alto que en desarrollo, no tenían este nivel de cobertura 3G. Si se van hacia Asia, Oceanía, también el mismo comportamiento, vean China incluso, con una cobertura muy limitada en ese momento 3G. Y tal vez aquí la pregunta es, ¿cómo se logró esto en Guatemala? ¿Se logró regalando celulares o regalando el servicio de interconexión de celulares? Y la respuesta ustedes saben que es no. Esto se logró creando una infraestructura institucional que promovió la competencia entre empresas de telefonía. Una forma de desregular un sector que ha sido admirada en diferentes países del mundo, ha sido ejemplo para decir esto es interesante, porque muchas veces en algunos países lo que hacían era vender, privatizar el monopolio estatal, pero todavía brindarle un espacio monopólico al comprador para que le fuera interesante comprarlo. Eso fue lo que hicieron en México. Aquí lo que dijeron es, no, primero vamos a desregular, vamos a permitir la competencia y después si esa empresa vale algo y alguien quiere comprar, que la compre, pero lo más importante es que puedan competir. Y el enfoque en muchos países, no solo en este sector, fue como les digo, para favorecer al comprador y que alguien se anime a comprar una empresa estatal, se la vamos a vender y le vamos a dejar un periodo de tiempo que siga gozando de este monopolio, en ese caso eh, un monopolio legal. Y esta es una frase interesante este es un, un libro, eh, Samuel Gregg, ha venido varias veces a la universidad, vino hace algunos meses. Y lo que él dice, él analiza mucho el tema de la pobreza. Y en el fondo lo que él dice es, no se va a resolver regalando las cosas, no se va a resolver en general dando donaciones, sino que hay que brindar las condiciones para que las personas salgan ellos mismos de la pobreza. Este recurso, no sé si ustedes lo conocen, Gapminder, Gapminder es muy interesante. No sé si lo han utilizado en alguna clase. Déjenme ver si puedo entrar aquí. Si no han visto este sitio, es muy interesante. Este es un sitio que desarrolló una persona que su obsesión era cómo mostrar de forma visual y simple diferentes relaciones entre variables. Y eventualmente vendió la empresa a Google. Y esta es la gráfica más famosa. Ustedes pueden escoger qué tipo de variables correlacionar. Y voy a escoger aquí Guatemala. Y lo voy a marcar. Esta gráfica, lo que muestra, voy a poner aquí una pausa, es la evolución a través del tiempo de expectativa de vida en función del ingreso per cápita. Aquí, si ustedes observan, esto es impresionante, en 1800 la expectativa de vida era más o menos 30, 32 años. Esa es la expectativa de vida de una persona. El color de las esferas es la región del mundo, y el tamaño del círculo es la población de ese país. Entonces, esto es lo que hace Gapminder, si no lo han visto, les recomiendo mucho que, que lo utilicen algunas veces. Entonces, ahí van viendo la evolución, digamos, ahí va en 1820, eh, ustedes van a ver, Guatemala está marcando ahí una línea, ahí lo que sucede es que no habían datos, en el caso de Guatemala, pero esa línea verde que está quedando marcada más o menos por aquí, esta es Guatemala, ven que aquí hay países empiezan a subir considerablemente su expectativa de vida y hay una relación directa con el PIB per cápita, o el ingreso per cápita. Ahí empieza Guatemala a tener datos. Estamos ya en 1960. Ven Guatemala, toda esta sombra que está quedando aquí en verde es Guatemala. Y esto es al final del tiempo 2020. Tienen aquí, por ejemplo, esto es Singapur, con 85 años de expectativa de vida. Eh, Guatemala, con 73 años de expectativa de vida. O sea, ¿cuál es el punto? Que este tipo de información lo que muestra es que a medida que hay un aumento en el ingreso de las personas, mejora el nivel de vida de las personas. En todo sentido, Esta es expectativa de vida, pero pueden ser gráficas con diferentes variables. Entonces, precisamente ese creo que es el tema de fondo. El tema de fondo es cómo se genera prosperidad económica, porque aparentemente los países que son prósperos logran las personas mismas, por sí solas, resolver estos problemas. Este es un documental que probablemente lo conocen, Poverty Cure, que hace una comparación de Irlanda con diferentes países. Y lo que dice, ustedes pueden ver aquí la gráfica de Irlanda, esto es el PIB per cápita, es qué hizo Irlanda. O sea, Irlanda se parecía a Venezuela, Malasia y Argentina, en algún momento del tiempo, y vean, Nicaragua es bastante estable, o sea, sigue con problemas de ingreso, pero entonces lo que ellos plantean, entre muchas cosas en este documental, es qué hizo Irlanda. Y lo que ellos concluyen es que Irlanda, o sea, lo que explica este crecimiento económico, que por otro lado está asociado a mejora en expectativa de vida, mejora en temas de nutrición, digamos, en 1800 una persona promedio consumía 800 calorías. O sea, en 1800 probablemente la gran mayoría del mundo tenía desnutrición crónica. Entonces, lo que Poverty Cure dice es que hay que tener libertad económica, hay que abrirse a los mercados internacionales, hay que bajar el gasto público, desregular los sectores de la economía y bajar los impuestos. Esto ustedes lo conocen. El índice de libertad económica, hay varios, este es el de Heritage, aquí no, no alcanzan a ver, pero ahí está Irlanda, o sea, Irlanda es top 5, aquí está Irlanda. El mejor país latinoamericano es Chile, que está aquí. Aquí está Guatemala, puestos setenta y tantos. Aquí está Nicaragua. O sea, Irlanda estaría más o menos cercano entre Guatemala y Nicaragua si no hubiese hecho estas reformas fuertes, estructurales. Y en el mismo enfoque de Poverty Cure, esto lo, con esto quiero terminar, ellos resaltan esta parte que es muy interesante, a mí se me preguntan tal vez de lo más fuerte que hizo Poverty Cure, es decir, muchas veces la ayuda y los donativos o regalos, temas gratuitos, alimentos gratuitos, específicamente están hablando ellos, puede generar consecuencias negativas. Ellos analizan mucho que se destruyen los mercados locales, que a veces habían emprendedores que estaban empezando a desarrollar un tipo de negocio teniendo que ver con comida, viene ayuda de comida gratuita y quiebran todos tus emprendedores, después se van los que dieron la ayuda y ya no están los emprendedores. Entonces, lo que ellos analizan es que, en la gran mayoría de los casos, regalar genera consecuencias negativas. Este es un muy buen libro, si lo quieren explorar. Chris Coyne ha venido varias veces a la universidad de George Mason y él analiza estadísticamente muchos casos en diferentes países de diferente tipo de ayuda humanitaria. Y lo que él dice es, con las mejores intenciones generan un daño muy fuerte. Y tal vez este es el cuestionamiento de fondo, o sea, es regalando las cosas, parece que no se va a solucionar esto, quitándoles 6 mil millones de dólares a Elon Musk para darles 27 días de alimento a las personas, parece irónicamente que va a generar un problema más grande. O sea, ¿cómo se resuelve esto? Permitiendo oportunidades de desarrollo y de crecimiento económico. Y ustedes habrán visto estos datos, hoy subió por primera vez en varios años la FED, la tasa de interés, otro punto complicado es que ya no son 25 centavos. O sea, con una inflación de 8%, ya 25 centavos no alcanzan. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? Con esto termino. Aquí estoy usando Tesla como referente. No es la única empresa de Elon Musk. Elon Musk no es el único dueño de Tesla. Pero Tesla en el 2021 tuvo una rentabilidad sobre patrimonio de 21%. Con ese nivel de rentabilidad, en 3.75 años duplican el dinero. O sea, 6 mil millones de dólares en Tesla en 3.75 años se convierte en 12 mil millones. Y esto genera, como ustedes saben, empleos directos indirectos, todo el tema de los consumidores, proveedores. O sea, hay un costo de oportunidad fuerte. Y finalmente, tal vez mi postura es, Elon Musk debería poder hacer lo que quiera con su dinero, siempre que respete la libertad de los demás. Pero pueden haber formas más eficientes de tratar de resolver el problema. Y creo que esto de Poverty Cure y Chris Coin lo que dicen es, esto es contraintuitivo. A veces lo primero que uno, la primera reacción emocional es voy a regalar comida, porque las personas tienen hambre y obviamente uno no sería humano si no piensa así. Pero lo que este tipo de datos dicen es tal vez estamos haciendo un daño más fuerte y tal vez estamos agravando el problema a largo plazo. Y termino con esta slide. Yo creo que también, mientras sea libre y voluntario, cada quien que diga lo que quiere, que le pida a Elon Musk lo que quiera, pero también el debate se ha ido por lados complejos, y termino con este slide, donde si sí hay argumentos que dicen ese dinero es mal habido, ese dinero no debería estar en manos de tan pocas personas, ese dinero es inmoral y debería ser restribuido. Yo creo que ahí estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Eh, creo que dentro de todo, si me preguntan a mí, todo esto parecía un intercambio más o menos educado, eh, a mí sí me sorprendió cuando dije, bueno, todos los fondos que reciben son de fuentes coercitivas, pero y tampoco están haciendo mayor cosa, no quiero demilitar esto, o sea, no es un problema sencillo, pero esto sí es otro tema.